Hola, soy Claudio. Y esta es la segunda parte de lo que se llaman operaciones booleanas. ¿sí? Con, con objetos en Inkscape. Ya vimos lo que son las uniones en el anterior video. Ya vimos lo que son las diferencias. Ahora vamos a ver qué son las intersecciones. Para eso selecciono los dos objetos que quiero hacer, sobre los que quiero hacer una intersección. Voy a trayecto. Y le doy intersección. ¿Qué quedó? Fíjense, ya el rectángulo desapareció. Y parte de la estrella también. Solamente quedó la intersección. O sea, la, eh, la, la, la parte en la que la estrella se superponía al rectángulo. ¿Está? Y tomó, como siempre, como ya sabemos las características del objeto que estaba debajo, en este caso el rectángulo, que tenía un relleno celeste y un borde rojo ancho, entonces quedó eso, ya no hay rectángulo, ya no hay estrellas, sino que quedó este nuevo objeto, que como tal, y como ya dijimos en el video anterior, lo podemos manipular como querramos, ¿sí? rotarlo, cambiar el color, achicarlo, agrandarlo, lo que sea. Eh, esa, esa es la... Opción de este, intersección. Ahora vamos a ver exclusión. En exclusión, selecciono los dos objetos, trayecto, exclusión, y fíjense lo que hace. La parte que la estrella se superponía al rectángulo queda hueca, no lo cambió a blanco. Fíjense que se ve el borde de la hoja, ¿sí?, Hizo un hueco. El resto tiene las características del de objeto que estaba debajo, el rectángulo. Un relleno celeste, que acá también lo copió en la parte de la estrella que no se superponía, y los bordes anchos rojos para todo el objeto. Creó un hueco en la parte que se superponía. Pero dejó las... Este, las otras partes disponibles. ¿Sí? Esto se llama intersección. Otra opción que tenemos es exclusión. Exclusión. Seleccionamos los dos objetos. Trayecto. Exclusión. Perdón. Ah, para editar el, el coso. Eh, eso se, llama, se llamaba intersección. Ahora vamos para atrás. Claudio borra esta parte del video y ahí vamos de vuelta. Otra opción que tenemos es lo que se llama división. ¿Sí? División es tomamos los dos objetos, trayecto, división y qué hace? Uno dice, y dejó la estrella con el mismo color que el rectángulo, la parte de arriba, sí, pero con un pequeño detalle. Le sacó un pedazo. O sea, dejó el objeto de abajo, nada más que le cortó la parte donde estaba superpuesta la estrella. Y a esa estrella la convirtió en un objeto distinto. Le sacó toda la parte que nos superponía la, al, al rectángulo. Y uno puede separarlo y hacerlo. Un ejemplo interesante que podría ser. No sé, se me ocurre, qué sé yo, no sé, hacer un intentar hacer un rompecabezas, por ejemplo. Aunque podría ser un poco más complicado. Pero fíjense que hay, que hay una diferencia, ¿sí? División quiere decir que. Primero. Notó que había dos objetos. Una parte de uno de los objetos se superponía sobre la otra. Divi hizo una, un corte, como si, hubiera, como si hubiéramos agarrado una tijera en una hoja. Un corte justo en la parte que se superponía. En el objeto de abajo. Entonces, ahora quedaron dos objetos. La estrella, la parte de, de las otras puntas, desapareció. La parte que se superponía es un objeto. Y la parte de la, del rectángulo de abajo quedó como un objeto recortado. ¿Sí? Que justamente es... ...la parte de la estrella que se superponía. ¿Está? Vamos a otro. El último ya. Y ya terminamos el video. Que es cortar trayecto. ¿Qué es esto de cortar trayecto? Bueno... Seleccionamos los objetos. Trayecto. Cortar trayecto. ¿Sí? Y uno dice, para, para, para, pero ¿qué, qué hizo? Sacó el objeto el, de la estrella, le cambió el relleno. ¿Qué tiene de gracioso eso? ¿Sí? Pero fíjense que acá hay un punteadito. Acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que acá... Cortó, primero le sacó el relleno al objeto de abajo. Que fíjense que eh, quedó el borde nada más. Lo hizo eh, hueco, transparente, recorte. Segundo, hizo cortes donde, vamos de vuelta acá, donde la estrella cortaba el rectángulo. Y eso lo transformó en otros objetos. Acá justo el re, el, la estrella no cortaba el rectángulo. Entonces quedó solito mi alma. Vamos a ir para atrás. ¿Ven? Justo acá hay una parte en donde el borde apenas tocaba, el borde de la estrella apenas tocaba el... el oso. Vamos, a, vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a... Cortar así, ¿tá? Para que se note mejor. Entonces vamos a, tomamos los dos objetos, trayecto, cortar, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Primero, ahueca el objeto de abajo, ¿sí? Lo hace, deja solamente el borde. Segundo, el borde donde estaba la estrella, vamos de vuelta acá, Lo cortó. El resto... También lo cortó. ¿Sí? El resto del rectángulo lo dejó. Hueco. ¿Sí? Esto en un principio, así a simple vista, parece que nos sirve de mucho. Pero en ciertas circunstancias y para ciertos trabajos... ...nos puede llegar a ser de mucha utilidad. Bueno. Por acá... Por ahora, terminamos con el video anterior y este, con las operaciones booleanas, ¿sí? con eh, la forma de que los dos objetos interactúen. Eh, vamos a seguir en otro video con eh, otros temitas. ¿sí?